Hola, muchachitos. <ríe> like si entendiste la referencia. Chicos, <coughs> eh, el día de hoy, perdón, ando un poco mal de la garganta. Eh, vamos a, a ver el, el, un método que me pasaron vía WhatsApp de cómo ustedes pueden hacer la denuncia sin tan siquiera salir de su casa. No tienen que ir a la fiscalía ni nada de eso porque la página web de la fiscalía de Colombia tiene eh, su servicio de manera eh, virtual por medio de la página y también quiero recordarles a todos ustedes que también eh, tenemos el sistema, déjenme ver si lo pongo para que ustedes lo vean acá ok estamos haciendo una denuncia colectiva también por medio de Change.org para que estas personas queden marcadas en internet veanlo aquí ustedes lo están lo están viendo eh, tenemos una contra Ana Graciela Wilchens tenemos una contra Michael Parra, contra Oscar Montoya, Miluz Cali eh, Francisco conocido como Freddy Rodríguez, esta gente hasta se va a empezar a cambiar los nombres, lo sabemos Santiago Rosso Contreras contra Robinson Camacho Aquí apenas hay Para todos estos eh, Cuatro firmas Cuatro firmas, seis firmas, tres firmas Tres firmas Cinco, cinco, seis Cuatro Contra eh, Angie Amaya Tenemos 22 Y Aquí podemos seguir bajando Hay 14 Contra eh, Sara Escobar y 925 firmas contra Juan Carlos Reynoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a nosotros a firmar uno por uno. ¿De qué sirve esto, Manuel? Es que change.org, <coughs> ¿de qué sirve? Bueno, sirve de... Eh, es una... Bueno, para que ustedes más o menos entiendan, change.org es una ORG por medio de las que, eh, por, por cierto, no se, no se asusten. Porque ya me llegó un, un caso que me dijeron Es que yo no firmé porque me salió que si yo quería donar eh, dinero O sea, esto es normal, es una ORG y ellos tienen que vivir de algo eh, lo, si, si les piden dinero es opcional Yo no recomiendo que ustedes, porque ya fueron estafados que den dinero Ni muchísimo menos eh, Pero si sí utilicen esta plataforma para este fin por medio de Change.org se han logrado muchísimas cosas. ¿Cuál es el primer paso? <coughs> Para la denuncia, entrar a Change.org y firmar uno por uno. Le, les voy a poner en la descripción el nombre de la persona y el link. Ustedes van a entrar al link uno por uno y van a poner su firma. ¿De qué va a servir esto? De manera que cuando empiecen las investigaciones contra todas estas personas la fiscalía y todos los entes reguladores de cada país cuando empiecen a investigar a estas personas ya vean que hay personas que fueron afectadas entonces esto va a servir de eso y también mientras más firmas se haga más popular va a ser y más lo vamos a posicionar en las redes sociales como en los buscadores de internet como Google de manera que si esta persona eh, por ejemplo Oscar Montoya eh, o el líder de su barrio porque aquí los vamos a tratar a todos igual eh, se, se pasó para Válidos y está promocionando Válidos y cualquiera de las personas que están escuchando su presentación de negocios quiere investigarlos con solo que ponga su nombre que sea lo primero que les aparezca, eso es lo que queremos con esto y les voy a dejar conforme yo vaya actualizando la lista porque no es que los puedo subir todos a Change.org de una vez esto lleva un proceso de revisión y todo el, el tema creo que son como 5 por día los que se pueden ir agregando, ya la gente me ha pasado un montón, los tengo guardados en carpeta eh, y vamos a ir eh, haciendo este proceso eh, paulatinamente con respecto a la denuncia pública a la denuncia ya formal en, en la fiscalía, aquí yo tengo, déjenme para Ponérselo, ¿a dónde es que lo tengo? ¿A dónde es que lo tengo? Ah, ok, aquí. Esperen para abrir aquí nada más. Ok, vean. Aquí en el link que yo les voy a pasar, ustedes van a ver esta imagen. Esto es en la Fiscalía General de la Nación, esto es de Colombia. Ustedes van a ver esto. Lo que van a hacer, primero que nada, es darle ingresar aquí para crear su denuncia. Y aquí está absolutamente todos los, eh, los espacios que usted tiene que llenar. Tipo de documento, aquí se pone cédula de ciudadanía, cédula extranjera, certificado. Creo que se pueden hacer denuncias inclusive si usted no es de Colombia. Usted es de cualquier parte del mundo. Eh, creo que sí se puede Creo, no sé, deberían de hacer la prueba Número de documento Fecha de expedición País de expedición Esto es del documento, verdad Esto le sale a usted en el documento eh, País de expedición Es del país de donde ustedes Departamento De expedición es de donde ustedes El departamento Ciudad, primer nombre Segundo nombre Usted llena todos estos datos para que sea una denuncia un poquito más formal Emanuel, pero es que yo no sé A mí no me gusta enviar esos datos Bueno, sí se los envió a, a un broker ¿Verdad? Pero bueno, no importa Para usted también hay una solución Es una denuncia anónima Le ponemos aquí Y vea que me quita todos los espacios Y me deja nada más un correo electrónico ¿Por qué? Porque una vez que usted Aquí yo puse un correo X Que esto no existe Eh... Una vez que usted termine, póngale usted el correo que es, ¿verdad? Para que le llegue la confirmación de su, su número de, de caso abierto a su correo. Le dan aquí donde dice siguiente. Y aquí hay un, hay un paso donde ustedes tienen que poner. Esto yo recomiendo que ustedes lo hagan en, la, en una computadora para que sea muchísimo más cómodo, no hay en el celular que todo se va a hacer más pequeño de hecho no sé si en, en, en un celular se verá bien, no lo he probado aquí ustedes lo que van a hacer es eh, poner fecha de los hechos ahí ustedes ponen la fecha en la que lo invitaron a Omega Pro hora de los hechos, bueno esto es imposible que usted sepa la hora exacta pero ahí usted pone una hora eh, cualquiera el delito cometido por alguno de... El, el, delito del, el delito se cometió por alguno de los siguientes medios. Aquí ustedes van a poner... Eh, hay, hay dos opciones, hay dos posibles opciones. Redes sociales o página de internet. Yo recomendaría poner página de internet. Aquí usted pone, ¿Cuál fue el delito? Entonces usted pone Aquí yo ocupo que ustedes redacten esa, muy bien todo este tema Para que a ellos le quede claro de qué se trata la denuncia Entonces aquí usted va a poner eh, El señor Juan Carlos Reynoso El líder de eh, la organización Omega Pro Junto con la persona que me invitó Y ahí ustedes van a poner el nombre de la persona que los invitó Emanuel, pero es que yo no quiero problemas con la persona que me invitó. No va a tener ningún problema, mi amigo. Eh, el hecho, lo que decía en un video anterior, es que esta persona me dice que él no sabía que era una estafa, que él también es un estafado. Bueno, de igual manera, el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Entonces, si usted quiere, que es algo que yo recomendaría, que la persona que lo invitó también se vea reflejado en esta denuncia, también ponga ponen el nombre perdí, gracias a esta corporación o a esta página fraudulenta, perdí la cantidad de tanto, con métodos de manipulación coercitiva eh, por métodos de eh, de marketing social o marketing de boca a boca eh, ahí ustedes empiezan a desarrollar muy bien esa demanda y ponen la cantidad de dinero que ustedes perdieron y ponen cuáles fueron los hechos eh, departamento de los hechos aquí ustedes ponen eh, el departamento, donde fue que sucedió ciudad de los hechos eh, dirección de los hechos, vamos a ver si a ustedes lo fue por medio de internet, ustedes ponen la dirección de, de, de donde ustedes vienen eh, descripción del lugar de los hechos eh, bueno, si a mí me metió Juanito y Juanito llegó hasta mi casa, ustedes ponen, Juanito eh, llegó hasta mi casa, me invitó a una reunión y ponen toda la descripción. Si fue por medio de internet, ustedes ponen, eh, por medio de una llamada de Zoom, Juanito me invitó y me dijo de que yo iba a triplicar el dinero. Obviamente bien, bien procesado, verdad, bien formulado, que, que se entienda y que sea muy bien eh, redactado este, este tema y ahí ustedes le dan siguiente, siguiente y van llenando eh, los, los campos que le, que le van pidiendo eh, sumamente fácil de esta manera muchos de ustedes no, no van a tener ni siquiera que salir de su casa no van a tener que presentarse directamente a la fiscalía a poner la denuncia lo pueden hacer de manera anónima yo recomiendo que eh, no, no, no, entiendo y no entiendo a la vez la gente que, que no quiere mostrar la cara por vergüenza, porque los han amenazado, por X o Y razón, pero lo pueden hacer de manera anónima. Eh, y chicos, esa es la información que les traía, considero y creo que es una, una información bastante importante y, y es algo que si hay 3 millones de personas, eh... O 3 millones de cuentas que perdieron dinero en Omega Pro, esas 3 millones de personas deberían de estar haciendo este, este proceso. Y si usted conoce a alguien que perdió dinero en Omega Pro, pásele este video, pásenle los links, se los voy a dejar en la descripción y como comentario fijado para que ustedes tengan acceso fácil y rápido a esta información. Eh, chicos, eso es lo que le quería traer en esta ocasión. Es información que creo que es de valor y que va a servir como primer paso para todas las personas afectadas. Eh, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao chicos.